Bueno, muy buenos días a todos. Como, como ven, seco. ...nos comprometemos y se cumple y además se ejecuta... ...y aquí lo vemos, tenemos la suerte de estar con vecinos... ...y con representantes de la Asociación de Vecinos... ...de esta zona del Ingenio, la Asociación de Julio Romero de Torres... ...que para nosotros ha sido una ayuda excepcional... ...porque cuando nos planteamos hacer eh, esta obra... ...una obra eh, donde tenemos que hacer una remodelación integral... ...como las que se está haciendo en todo el término municipal... Eh, ...que nadie piense que cuando nosotros cambiamos... ...una calle de un pavimento y que era... ...perfecto en cuanto a iluminación, en cuanto a pavimento, en cuanto a ornamentación eso solo lo que se hace, o sea, la parte más importante... ...la que tiene mayor eh, cuantía económica... ...y donde hay el mayor trabajo, evidentemente es... ...en toda la renovación, pues de la zona de abastecimiento... Eh, ...muchos tubos de fibrocemento que hay que cambiar... ...todo el tema de saneamiento, se hace un saneamiento integral... ...se mete en todo el tema de canalizaciones... ...empezamos a trabajar con, con poder tener estructuras... ...que sean mucho más modernas, acorde con una ciudad... ...sostenible como Marbella, donde... ...la iluminación en LED... ...donde tenemos capacidad para todo el tema de riego... ...donde tenemos la capacidad de dotarnos... De, ...de esa infraestructura que durante muchos años... ...porque es muy costoso, nunca se había tocado... ...y aquí estamos en uno de los barrios... ...antiguos de Solera de San Pedro, ¿no?... ...la zona del Ingenio... Eh, ...en un proyecto que hay que decir... ...que la partida presupuestaria la asume Hidralia... ...y desde aquí también, pues el, hemos podido trabajar el ayuntamiento muchas veces no tiene recursos suficientes, lo que tiene es que buscar alianzas que permitan que con los recursos que otras administraciones o que en este caso otras empresas tienen, eh, como saben Hidralia es la empresa concesionaria para todo el tema de saneamiento por parte y de alcantarillado por parte del ayuntamiento, bueno pues hacer una serie de prioridades, establecer una serie de actuaciones de un montante importantísimo porque estamos hablando que en, el, en lo que vamos a ejecutar pues en este año, en el próximo ...en estos ejercicios estamos hablando de casi 13 millones de euros... ...o sea, partidas muy importantes... ...pero que van a, a dar salida a problemas históricos... ...y desde aquí, yo lo hablaba con Javier... ...hemos sido capaces de cumplir plazos... ...donde estamos ahora mismo, que es José Echegaray... Eh, ...con Julio Romero de Torres... ...que es la primera fase de esta obra... ...terminará en el próximo mes, en el mes de abril está terminado... ...a partir de ahí tenemos la siguiente fase... ...que es a Calle León... ...que estará terminado antes de verano... ...antes del mes de julio... ...y por lo tanto el compromiso de que, de que se pudiera... ...que lo hemos hecho además mano codo con codo con los vecinos... ...de que esto pudiera estar operativo... ...pues se va a cumplir y estamos encantados... ...porque fíjense... ...algunas de, de las de aquí, de esta zona... ...donde hay muchas casas, muchas personas mayores... ...tenían 80 centímetros, o sea que salían y se encontraban... ...con el tráfico de manera inmediata... ...esas han pasado a tener eh, 1,80 de amplitud... ...pero es que las que tenían en este en esta zona de acera... ...que tenían alrededor de 1,50 1,80... ...han pasado a tener 3,50 metros... ...para lo que eso supone... ...en torno a la, a, la, a la vitalidad del barrio, ¿no?... ...de los comercios, pero también de los peatones... ...la amabilidad de una zona... Eh, ...que va a tener una plataforma única... ...que va a ser muy moderna y que yo creo que está... ...bueno pues eh, va en el mismo sentido que hemos hecho todo... ...está justo al lado del soterramiento... ...al lado de esta rotonda maravillosa... ...que yo creo que ha sido todo un éxito... ...estamos haciendo también el proyecto de Julio Romero de Torres... ...o sea que se está haciendo, un, hemos hecho calle Cantera... ...se está haciendo un trabajo... Eso solamente en esta parte de San Pedro Sur y en esta zona, pero ya saben ustedes todos los, en fin, todas las obras y todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de lo que es todo el término municipal y concretamente hoy que estamos aquí en San Pedro, pues aquí también en San Pedro. Nos sentimos muy satisfechos de que estos casi 350 metros lineales que es la obra, estamos hablando de una reestructuración de 4.000 metros cuadrados de superficie, pues eh, se vayan haciendo conforme a los plazos, conforme a los compromisos y yo creo que además hay eh, muy buena sintonía con los vecinos, por supuesto con italia y de la mano de Javier, que está siendo fundamental ahora de impulsar estos, estos grandes proyectos que llevan mucho tiempo en cantera y que los teníamos, que todo requiere su tiempo, pero que al final la que están. Entonces, en resumen, sería, digamos, todo lo que hablamos en subterráneo, saneamiento y todo los servicios servicio y superficie ampliación de acera. Efectivamente. Se hace una sola plataforma, con lo cual, en donde estamos, eh, será una plataforma de, de un eh, de asfalto, pero, pero impreso, para que tenga eh, el mismo, la misma sintonía estética que el resto de, de la zona. Por supuesto, iluminación LED, habrá bancos, habrá eh, papeleras, habrá eh, ornamentación, eh, pues, eh, con diferentes ...de flores... ...se está haciendo todo un trabajo... ...pues muy similar al que se hace en otras zonas... ...pero lo más importante es lo que les decía ¿no?... ...todo lo que ha ido por abajo, o sea... ...todo el saneamiento, toda la sustitución... ...de todo el abastecimiento, de todo el saneamiento... ...y de todo lo que son las, las diferentes acometidas... ...en, en torno a, a pues desde telecomunicaciones, iluminación... ...y todo lo que son las acometidas de los servicios... ...esa es la parte más importante... ...esa es la que se lleva la mayor parte... ...a nivel presupuestario, pero la más importante... ...porque aquí teníamos... ...el problema que teníamos es... Eh, ...pues zonas de, de... ...que no cumplían con la normativa europea... ...ni de sostenibilidad... ...ni de la calidad de los materiales... ...había fugas de agua... ...había problemas de saneamiento... ...y había que acometerlo, no era... ...este era una de las... ...de las prioritarias que teníamos nosotros... ...estudiadas junto con Hidralia... ...para poder acometer de manera inmediata. Habla de la partida genérica con Hidralia de inversión... ...pero en este caso concreto... ...lo que es esta ...un millón ochocientos mil euros... .es 1.800.000 millón euros la partida presupuestaria de esta. de todo lo que es la regeneración. De, de la calle Chigaray. Bueno, pues tal y como ha dicho Ángeles, es una, una obra muy importante, sobre todo por el, el cambio que se hace en la infraestructura. Eh, en esta calle había históricos problemas de saneamiento, hablábamos de una red unitaria donde se vehiculaban aguas pluviales y aguas fecales, que producía en, en épocas de lluvia, producía inundaciones y, y filtraciones a los vecinos y problemas de, de salubridad. Eh, hemos hecho una red separativa, las aguas pluviales van directamente ...a Cauce el Agua... Eh, ...residuales irán a, a depuradora como tiene que ser... Eh, ...eso le quita los problemas a los vecinos de incapacidad... ...aprovechamos y cambiamos el agua, quitamos el fibrocemento... ...que, que es un material que no está homologado... ...ponemos fundiciones, ya tenemos presión suficiente de agua... ...tenemos, reducimos fugas... ...hoy en día el agua es un bien muy fundamental... ...en estos periodos de sequía tenemos que cuidarlo... ...y como no aprovechamos resto de instalaciones... ...no podíamos levantar una calle sin... ...sin cambiar lo que es electricidad, alumbrado... Y atención, telefonía, cumpliendo todo con, con normativa. ...y aprovecharlo todo pues para, pues para descentar... Y, ...y cumplir con normativas de accesibilidad... ...ancho de acera, calzada, plataforma única... ...y un embellecimiento y una, una ornamentación de toda la calle... ...en cuanto a plazo en esta primera fase... ...que es hasta Julio Romero de Torres... ...hemos reducido en un mes el, el, el plazo de actuación estamos eh, intentando tener la mínima interferencia a los vecinos para que ellos puedan seguir con sus comercios y una vez terminemos esta fase comenzaremos con la segunda que es hasta calle León y estimamos eso que para el mes finales del mes de julio podamos tener toda la calle terminada. Soy me llamo Matías López y soy tesorero de la asociación de vecinos de aquí del Ingenio. Nos comentó un poquito que supone, era muy demandado, bueno, pues, se está haciendo y va a suponer una transformación. Lo que supone esta obra, pues a nivel de todos los vecinos y del barrio y del Ingenio, es extraordinario, bastante bien, porque la verdad que aparte de lo que se está haciendo el acerado el nivel este, se, está, se ha puesto todo el saneamiento nuevo y la verdad, todo muy contento. gana de terminar si sí hay, porque todo lo que es una obra, pues tiene ganas uno de que se termine. ...pero la verdad contento. Era una demanda desde hace mucho tiempo... ...y cree que va a suponer eso, revitalizar la zona. Sí, bastante, en el tema ese yo creo que sí... ...porque ya el tema de lo que es esto... ...el o la calle, coger más nivel... ...digamos un poquito de más... ...el nivel en las casas... Se, ...se valoriza un poquito mejor... ...sí, yo creo que en ese aspecto... ...bastante mejor, los barrios tienen que tiene que superar poco a poco, y esto es la verdad que ha estado muchísimos años parado, ahí ha estado estancaillo pero vamos, vamos tirando poquito a poco, y creo que vamos a coger un poquito a nivel de más, más casé, lo estamos cogiendo, pero que sí. Perfecto, ¿suficiente usted quiere hablar? No, no. ¿No? Vale.